Señores, lo que está matando ahora mismo lo urbano, ¿no? aquí, aquí. Yo estoy loco pues sacar una canción, porque yo sé que yo... Te va a pegar. Sí, aunque sea cinco fiestas, en la ayuda de Liz, en, en todas las tarimas que le van a dar a ella, me puedo pegar. Señores, Ozuna, el cantante, que yo pienso, yo pienso, no sé si tú estás de acuerdo conmigo, Liz, que Ozuna como que está muy barriado últimamente. ¿Sí, ¿Qué es lo que le está pasando? Esa chetra del bajecoteza. Ah, de ah, no, verdad, verdad. ¿Qué? El tiro lo dicho dice Jerry que ese es él, que hay que dejarlo. ya él está tranquilo, ya él es él, pues no, pero por sí. Dios, Ozuna tiene su público, yo me considero fan de Ozuna y no me gusta que sea cualquiera y sea tanto. Sí, porque pasó está bien que él pasa el día no de de Está muy bien de que él apoye la nueva generación y los nuevos intérpretes, pero tampoco que sea cualquiera y sea tanto. El intérprete urbano, Ozuna, viajó a República Dominicana para trasladarse específicamente al barrio de los Minas, donde firmó un video musical junto a La Pampa, ¿qué quiere decir? Quien recientemente lanzó su nuevo tema bajé con trenza De la mano del Cherry de, de Scone. Miren las imágenes En lugar, se ven las imágenes de los artistas Rodeados de cientos de personas del barrio Que se apersonaron Para ser testigos de esta grabación Mírenlo, ahí, póngale audio Bajó con trenza el hombre que se baje con Trenza Remix. Sí, con Cherry Scone y, y Kikuel Cresce. Y la visita ocurre como un adelanto del concierto que ofrece, que va a ofrecer Osuna en febrero de 2020 en el Estadio Olímpico. Un gran reto al presentarse en el lugar. Dime algo, eh, Néstor. Si yo decido ir a ese concierto a pagar por ver a Osuna, yo voy a ver a estas ¿Va a incluir esa dos lámparas? Ah, chérico, chérico. Van a incluir esas dos lámparas. Yo voy a pagar por ver esas dos lámparas. No, que es son bien, esos eso muchachos también, Kiko el cre Que se esté trayando Kiko el entre los lados, porque se está cayendo. Sí. Pero son dos artistas que están en la palestra. No, pero una cosa no tiene que ver con la otra. Que están pegados, están pegados. ¿A ti no te gusta Kiko el decís? Sí? No, no, no. No me gusta eso. No te quiero ver con la pampara prendida. Ah, una cosa es que esa canción... No de ah. pegada y que por la manera jocosa uno la, canta, okay. o la baile. pero otra cosa que, es que a uno que, le gusten no, y que no, no. eso todas las canciones van a tener todas las mira, canciones mira. de él van a tener la misma pegada eso no eso no te lo garantiza ¿eh? no mira está bien pero no digas que no te gusta di que no es de tu agrado que, que la música te está jocosa porque no, no es la música como tal, porque su, la cancioncita de que esa la de la pámpara el trucho y la cosa Es contagiosa, es pegajosa, uno la baila y quizás hasta la disfruta Lo que no me gusta es la personalidad de él, como él se ah, comporta, ah, su sí, manejo sí, y sí, sus cosas que, que Esa como... brincadera, esa tiradera en el piso, no me gusta Sí, como medio alocado eh. Exacto, su personalidad no me gusta Entonces uno va a ir en febrero a pagar por ver a Osuna y va a ver esa lámpara. Y sí, se atreve a llegar no. en un, un motocoche No me, no me lo hagan. Se atreve a llegar todo en un motococho. Oye, sí, que están pasados. Sí, sí, no, pero es una realidad. Y que había más gente en, sí que más gente <risa> en la grabación Ozuna de ese video. Había más gente que aquí en La Sánchez el sábado. No, es No que... me haga mención a ese hombre, que lo tengo prohibido. Este, esto es lo último. No, no, pero él está, está metido ahí con el que pega y despega, que ese fue el que hizo esa conexión. Santiago Matías. Santiago Habla Matías. todo lo que tú quieras de Santiago Matías hoy, que Génesis no está aquí. Ay, no, muchachos, yo me hubiera estado disparado, Génesis. <ríe> <ríe> Loco con Santiago Matías. Y sí, una sí. vez a todas. No, señores, pero hay que darle, darle ese, ese baño de pueblo a Osuna, un muchacho humilde. Que no sé cuál dice tanto. Sí, Seguro... ha venido, pero Dal Yankee no, no es tan. Seguro lo carteriaron por ahí. Que no sé cuál quiere decir tanto. Carter no, no lo carteriaron. Sí. Ese hombre anda como con 200 gente más, 201 andan, oye. Ahorita le, has, le pasa él. algo en ese barrio y la prensa internacional no desacredita. porque también. No, pero él, él la, tiene la, que la conexión, sí. es que hay que decirlo, por eso es que Genesis lo menciona mucho, porque es que la conexión de esos artistas grandes. Eh, con Santiago Matías, no es una realidad que, pero... es que lo trae a esos barrios. Porque eh, dime tú quién va a traer el, el lápiz. No ha podido traer una gente ahí, <risa> ¿Eh? sí. lo que son míos. Yo, yo la soy de lápiz. visita le van a dar con todo. Eh? Yo soy el lápiz. Quiere una nota de boca y me manda ¿Eh? tranquilo, <risa> tranquilo. Oíste. El lápiz, el lápiz, mío, no lápiz mío. Vi una pie, hay una ahí. información que el lápiz va a terminar con 30 fiestas de, de 300 mil pesos este año. Ya, eso Ustedes es que así. decían que el lápiz no se busca sus su millón. Genesis, ¿no es Genesis que dice. Ustedes acabaron el lápiz porque el lápiz Genesis, que no se va a buscar, Genesis. que esos eso 30 tres millones. 30 de dólares. Fiesta, no, porque en fiesta, en fiesta él lo aceptó, porque el lápiz es un ícono y todo el mundo le gusta la fuerte del lápiz. Eh, Las canciones del lápiz, pero ya tú sabes cómo es meneo, Genesis ¿Eh? No, no, y cobra 300. El lápiz va a cerrar el año con señora, 30 aten atención. fiestas de 300 mil pesos. Atención, el hombre Jerry dijo que Kiko... No. Que Kiko Ay, el no, crazy, que bien. la fiesta de Kiko está más cara que la del lápiz, ¿tú te atreves a decirlo eso? Pero Kiko, Kiko cobra 70 mil Ustedes no respetan la trayectoria de la gente. <ríe> no respetan la televisión. Esa que, lámpara. Que anda trucho. Y que, oye. oye. Y la un artista. Ah, igual que vaquero. Tal vez tú crees que vaquero te va a cantar. Y por 50 mil pesos. Mentira. Esa gente tiene su precio y se mantiene ahí. Porque tienen un buen manejo. Y, y que tra mujer, pues. tienen trayectoria, señores. Debemos respetar la trayectoria de la claro. gente. Además de que el lápiz es una de ahora las personas aquí, que inició en este género, en el género urbano, y eso debemos respetárselo. No lo vamos a cualquier porque él ahora mismo está apagado. No, el lápiz tiene su trayectoria y hay que respetársela. Oye. No venga tú a compararme al lápiz con la con la lámpara esa de, del, del Kiko ese. Ah. Oye. Ahora Kiko, digo, va a sacar una bachata de la lámpara. <risa> No, no, bachata, digo bachata Remy de la pámpara. Ay, jehová, Dios.